Ya se vio la luz al final del túnel con respecto a las escasez y los altos precios de las tarjetas de gráficas Eso ya es cosa del pasado Y si quieres una gráfica para desear todo este año 2023 No sabes cuál escoger, este es tu video En este video te mostré todas las tarjetas de gráficas de gama baja, gama media y gama alta Mostrando solamente una o dos de las mejores de cada gama Y vamos a empezar con la gama que todo el mundo empieza Con la gama baja La idea es que no sea la típica GT 1030 o la RX 560 Que todo el mundo la recomienda Por eso ya quedó en el pasado la gráfica que yo recomiendo es la RX 500 xt una gráfica MD, que es una gráfica perfecta para el gaming, para jugar a más de 60 fps, una resolución 80p con una buena configuración gráfica. Y es que por su precio se lleva la corona, ya que está rindiendo un 15% más que la GTX 1650 normal y vale 40 dólares menos. Y en algunos casos, en PCIe 4.0, rinde igual que una GTX 1650 Super, pero en muy pocos casos, y eso que vale 70 dólares menos. Y eso sí, con esta gráfica no podrás streamear ni crear mucho contenido. Ya que solamente está enfocada como para el gaming Pero si quieres empezar en el mundo competitivo De los eSports Es una excelente opción Que te servirá para jugar de todo en este 2023 Obviamente con una buena configuración gráfica Y esta vale $160 dólares en Amazon Pero en tu país puede ser mucho más caro O mucho más barata Por eso en este video Los precios base son en Amazon Ahora vamos con la gama media Y en esa reina Nvidia sí o sí Ya que tiene muchas más opciones Y está mucho mejor optimizada para todos tipos de trabajos Como lo que es editar Crear contenido O streamear Y es que esta gráfica Es la GTX 1660 Super Una gráfica que te corre todo. Todo en gráficos altos a más de 60 fps en una resolución 1080p y es que no solamente va a ser para jugar también te servirá para streamear o, o para editar y además que tiene un rendimiento similar a la RTX 350 eso que vale alrededor de unos 50 dólares menos esta tiene un precio de alrededor de 240 dólares en Amazon y ya con la última gama que es la gama alta te recomiendo personalmente dos gráficas una AMD y una Nvidia y vamos a empezar con la Nvidia y es que es una gráfica que ronda entre los 700 y los 850 dólares Y es la famosa RTX 3070 Ti Que es una de las mejores opciones del mercado para los que buscan rendimiento y calidad Ya que estás es capaz de mover juegos en 4K en una tasa de refresco de 144 Hz Porque es una cosa muy increíble Y además que esta cuenta con Ray Tracing Por lo que los escenarios van a ser mucho mejor iluminados y van a tener mucho mejores sombras Aunque actualmente pues no se usa tanto Y es que esta tarjeta pues obviamente no se ve solamente para jugar También es muy precisa y tiene muy buena calidad para el diseño gráfico o para editar videos Hasta para streamear te sirve, es perfecta para eso Además que cuenta con una gran cantidad de memoria gdr 6 Eso te permite almacenar grandes cantidades de datos Y contenido en alta calidad En resumen esta gráfica te sirve para Buscar rendimiento y calidad En juegos y aplicaciones de diseño Por lo que es muy buena opción La otra gráfica es una AMD y es la RX 6800 No la XT, sino la de 6800 Que tiene un rendimiento muy similar a la RTX 3070 Ti Obviamente tiene menos compatibilidades Por lo que esta también tiene tecnología Ray Tracing Y tiene un PCI Express 4 y tiene de GDR6 Y tiene un precio de alrededor de los 550$ dólares en Amazon Por lo que podría ser muy buena acción frente a la RTX 3070 Ti Pero pues esa tiene sus desventajas Así que ahí ya tendrás que ver tú Recuerda que la elección de una tarjeta gráfica no siempre es lo más caro Sino al mejor uso que tú puedes dar No es lo mismo una gráfica para juegos competitivos Que una gráfica para editar videos, por ejemplo Suscríbete para más videos de las PC Master Race Dale like al video si te gustó, eso me motiva bastante Y si quieres aprender más sobre las PC Master Race Aprender cada detalle de los componentes Aquí abajo te dejo el link de un entrenamiento En donde aprenderás paso a paso cómo ensamblar un PC Y también todo sobre los componentes de un PC Cómo funcionan, características Y todo eso lo puedes aprender en menos de dos semanas Por lo que pasarás de cero a experto Así que abajo en la descripción te dejo el link Y con la compra de ese estarías apoyando el canal Eso es todo, chao.